una temporada ciclónica muy muy muy activa ya han pasado varios fenómenos y este eh, es el que nos ha tocado más cerca a nosotros Víctor, el que más eh, nos va a impactar pero lo que lo más preocupante de este caso es la situación en que en que estamos actualmente eh, donde estamos en, en en el punto más alto de una pandemia donde la, eh, los infectados y, y el distanciamiento social y la mascarilla ha sido el único tratamiento que hemos tenido hasta ahora de, ineficaz por la condición de que los dominicanos y no, nosotros no hemos cooperado totalmente en ese sentido pero eh, no sé estábamos comentando tras bastidores de que la, los refugios que normalmente tenemos para estas situaciones eh, quizás eh, podamos eh, en, no, tratando de, de, de llevar al, de cumplir con las normas internacionales de, de, la, de la pandemia donde separación donde el uso de la mascarilla y todo eso eh, el espacio eh, destinado para, para la población en este en este, este en estos momentos, en estas situaciones especiales como, como son los momentos de huracanes y tormentas, eh, van a estar reducidas. Según una, una información que nos llegó, eh, apenas en los refugios estarán ubicadas un 30% de los de su ocupación total. O sea, estamos hablando de un 70% de la población, no tiene, no va, no va, no va a tener eh, sitio donde eh, aguarecerse en este estado. Eh, de la, de, de la situación que tenemos de la, de, la, de la tormenta de la tormenta o la, o la vaguada por lo tanto eh, es un dolor de cabeza y quizás ahora mismo el COE eh, ha sido una de sus situaciones más difíciles para hacer el desplazamiento de, de los dominicanos eh, también en la, los hogares que se podían albergar Víctor, que hay personas que normalmente se van a la casa de los vecinos, a la casa que están en mejores condiciones, también serán limitadas su su su eh, aguarecerse ahí, debido a que también los familiares que viven en esa casa tienen distanciamiento, en distanciamiento. Es un problema muy difícil, pero hay que buscarle solución. Porque no podemos tener damnificado de una zona, de una, de una zona a otra. Es muy difícil. Eh, tener danificado por lo menos del bajo yuna aquí es muy difícil, eh, sobre todo por la por las condiciones que no, que no, que no las hay. Eh, esperamos que la, los dominicanos eh, tomemos esto en, en, en cuenta, ya que esta sí, de los fenómenos naturales eh, tipo huracanes y tipo eh, tormenta tropical, que hace mucho no nos impactaban, esta sí, ya en su trayectoria que no ha variado hasta ahora, sigue eh, afectando, donde ya eh, ya tenemos más de cinco, cinco eh, provincias en alerta el roja, más de 11 eh, en, en amarillo, me parece, ¿verdad? O sea que, y, la, y el resto en, en verde, por lo tanto, eh, hay que tomar mucho en cuenta esto, y las autoridades tienen que empeñar de a fondo ideas nuevas eh, para poder albergar y cuidar la vida de cada uno de los dominicanos. una situación difícil, eh, no sea toxudo, no sea testarudo, eh, si las autoridades le, le ceden un sitio donde usted va a guarecerse al paso de esta tormenta tropical, ceda con facilidad, porque es su vida que está en juego, eh, y por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarla del pueblo dominicano. Situación especial, tormenta y pandemia, dos combinaciones muy, muy malas, para nuestra población. Así esa es una situación, Sergio, amigos televidentes, muy difícil la que vive el país en este momento, por lo que ya eh, tú acabas de decir, la situación de la pandemia que vive el mundo y que nosotros, como dominicanos, como país, hemos impactado de manera directa y de manera especial la provincia de Duarte, que sin lugar a dudas, siempre históricamente ha sido un lugar muy vulnerable ante estos fenómenos naturales, sobre todo en temporada ciclónica. Fíjate que decíamos nosotros, ahora mismo en medio de esta pandemia hay una, eh, un asunto de que lo que es, eh, hemos querido nosotros seguir invitando a la población a mantener ese distanciamiento social al uso de mascarilla. Imagínate tú, por eso decía que Dios nos proteja, podemos esperar que esta tormenta Isaías lo que traiga sea agua y agua tal vez no lo suficiente para que haya que sacar, rescatar personas en zonas vulnerables, trasladarlo a otro lugar, porque de ser así, eh, estaríamos en la obligación de esa persona que debe ser rescatada, trasladada a un albergue, a un lugar donde donde posicionar para tanto, esta situación pase, pues estaríamos obligados a tener que, que llevarlo a un lugar donde estarían eh, eh, todos juntos, porque no es verdad que nosotros estamos preparados para, por ejemplo, tal rescatar a 150, 60 familias y llevarla a un lugar donde se podría evitar que estuviera eh, tan congestionada que, tuviesen, eh, que no pudiesen guardar el distanciamiento, lo que podría provocar una situación inmanejable por parte de las autoridades. Y yo me atrevo a decir, dudo que también en esta situación, Sergio, eh, se hayan tomado las medidas y se hayan enseñado las estrategias para manejar situaciones. Por ejemplo... hay que eh, trasladarla hay que rescatarla para reubicarla, eso es un asunto que lo va a manejar Salud Pública no hemos oído no tenemos, no, no tenemos nosotros, si existe ningún detalle de que Salud Pública haya diseñado alguna estrategia además, que salud, salud, salud Pública no tiene, pública no tiene en en experiencia de, sobre sobre traslado ni nada medio, de eso en medio de esta parte, Salud Pública está eh, enfocada por las autoridades en la pandemia, entiendo que los organismos de socorro que estarían directamente ligados a lo que es ya esta, esta situación, de estos fenómenos naturales, eh, ya son otros organismos. Ojalá, y reitero, que Isaías solamente traiga alma, y no vez lo suficiente para que haya que trasladar familias de un lugar a otro para evitar eh, que tengan consecuencias mayores. Pero, peor sería... Trasladar 8, 10, 15, 20, 200 familias a un lugar, a los albergues que tenemos nosotros, que son las escuelas, que son las iglesias, y que son lugares que están en condiciones para meter gente eh, por mucho, no para que se guarde, se tenga en esta situación, en medio de esta situación, ese distanciamiento, por lo menos, de las familias que vayan, que vayan a ser trasladadas de un lugar a otro. Eso es en ese sentido. O en otro sentido, yo quiero, claro, eh, manteniendo la relación entre una cosa y otra, mira en el día de ayer, amigos televidentes y Sergio Romero en el día de ayer la, según un informe, las autoridades llevaron a cabo alrededor de unas 3.000 y pico de pruebas de esas 3.000 y tantas pruebas el 43% mil y pico de personas dieron positivo estamos hablando de Sergio Romero que casi el 50, hablando, del 43%, hablando de 43%, estamos hablando casi del 50, Claro, 40, 50. Casi la mitad de las personas que se hicieron prueba en el día de antes de ayer da positivo. Y eso es un número, eso es un detalle que debe preocuparnos, Sergio Romero. Y sobre todo en medio a lo que se la meta de esta situación, de esta temporada ciclónica, que de un fenómeno que se tiene previsto claro. eh, se forme solamente dan nueve. estamos en julio, estamos que faltarían, eh, ¿cuánto? Casi 20 y pico. Sí, casi desde un mes. De febrero, faltan dos meses y pico de temporada ciclónica. Es una situación difícil la que vive la República Dominicana, y va a ser gran parte del mundo, por la manera especial la nuestra, nuestra República Dominicana. Y dentro de esta situación, de esta temporada ciclónica, dentro de tanta tormenta, Debemos nosotros seguir incitando, invitando a la población que por favor, por favor, vamos a oír y vamos a cumplir con las medidas de bioseguridad que han diseñado las autoridades. Oiga bien, reitero, de unas tres mil y pico de pruebas que se hicieron el día de antes de ayer, casi el 50% salió positivo. Eso es algo alarmante. Además, claro. tengo entendido que ayer donde ayer tuvieron 22 o 26 personas, defunciones, personas muertas. O sea, esto es en serio. Las la defunciones y los infectados han, han triplicado a la primera etapa. Y la situación actual es para que realmente nos cuidemos. Subémosle al COVID-19 esta tormenta que está amenazando la República Dominicana. Así que, a cuidarnos, eh, por favor, es la única manera eh, que tenemos nosotros de seguir intentando sobrevivir y salir ileso de alguna manera de esta situación. O, o, que otra, vive. Co otra, otra cosa que, que nosotros nos solidarizamos con, con nuestro vecino país, eh, nuestra vecina isla, eh, Puerto Rico, Eso, ellos están pasando por una situación muy difícil, casi recuperándose de la destrucción total de ese, de ese huracán. Y ya me dicen y tengo información que tiene más de ya 72 horas sin luz en, en Puerto Rico debido a las condiciones climáticas y el tiempo que está afectando esa, esa isla que, que se ha puesto en el trayecto de los huracanes. En los últimos años han sido impactados de manera brutal eh, la isla con estos fenómenos y se le une hoy eh, este también que... Eh, se le va a poner un poquito más difícil. Uno dice, uno está mal, pero caramba, hay, hay, hay ciudades, hay, hay países que la, la cosa se le está poniendo un poquito muy difícil. Por lo tanto, no solamente eh, acompañarlo en, en nuestro, y ser solidario con esto, pero estamos todos en el mismo barco, estamos todos en este mismo es. problema. Que, que Dios nos proteja.